Gustavo Noriega, ¿no? No, Basan. Perdón, Gustavo Basán. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal Gustavo? Hola, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Gracias por llamar, por supuesto, ¿eh? como suele decir este otro conocido, este entrevistado radial. <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Qué... Osvaldo. sí, no, te eh, quedan pocos minutos, así que apelo a tu capacidad de síntesis. No hay ningún eh. problema, Osvaldo. Son, son muchos los temas, bueno, estuvimos hablando de lo de la corte, del populismo Sí, etcétera. claro, me imagino, vamos, me imagino Vamos a los bifes ahora Sí este, eh, eh, La situación económica eh, Sabemos claramente que es mala son, pero, Claramente eh, son los bifes eso Claramente eh, son los bifes eh, y, y, y, la y sigue, sigue la estando la barata la, la carne eh, sigue estando barata la carne pese a todo eh, en comparación ah, sí, sí. Pero, pero bueno, no, a ver eh, este, este viernes ya vamos a tener un, un dato bien claro, como que se acaban las palabras. Aparece el dato de inflación de abril, eh, que seguro va a dar arriba de 7. Eso ya casi, no, no hay duda, 100% seguro, arriba de 7. Y, y la duda es cuán cerca de 8. Si sí claro. es que no lo supera, ya tenemos el antecedente de la Ciudad de Buenos Aires 7.8 eh, y, las, y las primeras mediciones parciales de lo que ocurrió en mayo eh, son incluso peores de lo que hemos visto hasta ahora, con lo cual a manera de resumen les digo que cada vez tenemos más cerca una inflación mensual de dos dígitos, eh, con perdón de la palabra, por supuesto y no quiero este, ensombrecer los ánimos de este programa tan tan chispeante, pero eh, la verdad que eh, lo, la mano viene difícil pese a que se frenó un poquito la corrida cambiaria. Yo ya, ya se está viendo, por supuesto, eh, que, que los precios eh, no están dando ninguna señal de que, de que estén para des, desacelerar. Y en ese contexto, bueno, crece la posibilidad o las versiones, esto sí, no hay, no hay este, información fidedigna todavía, de que el actual Ministro de Economía este, está pre pensando en candidatearse, este, pero claro, siempre y cuando no tenga que competir en un aspaso, no es decir, un, un dedazo de consenso para que sea el, el candidato a presidente. Me parece que eh, por, por ahí está pasando lo, lo más caliente eh, de, de la economía, por lo menos en esta en esta coyuntura tan, tan preocupante, ah, sobre ah, todo, ¿no? Ah, le dio claro, una candidatura bastante extraña de alguien que ha fracasado, pese a los eh, numerosos claro. comunicadores que, que lo adulan, ha fracasado tan rotundamente, ¿no? Le, le y, que van... pero está bien, yo eso estoy totalmente de acuerdo con vos para un país medianamente normal, pero yo no sé, eh, la verdad que el tema encuestas, viste, es tan resbaladizo, pero eh, tal vez su apuesta y bueno, si acá pasa algo y no sé, lo inflamos, a, o se infla y por un lado y tenemos alguna chance de entrar a un balotaje y después que sea lo que Dios quiera, qué sé yo. Audacia no, sé no hace que... falta. Audacia, claro, por eh. supuesto, Audacia no hace falta. Y, y, no sé, a juzgar por por las encuestas, como que no hay alguien que hoy pueda decir... entra Va, me parece, ¿no? No hay alguien que ninguna de las fuerzas que hoy, 10 de mayo, es bien, ¿no? Si sí, este, nos pueda decir eh, esta fuerza, este partido, va a entrar ya está dentro de la votación. ¿Alguien puede decir algo? Eh, ¿Con certeza? Yo no, no me animaría, no, a, a pesar de que no hay más ruido que, que, que creo, sustancia en el tema de encuestas, ¿no? Creo que acá es aplicable, y Osvaldo, que es un viejo atanguero, me lo va, lo va a decir correctamente, aquella letra que decía que cualquier cacatúa que tiene la pinta de Gardel pinta que <ríe> está como Gardel, ¿no? <ríe> en tu creo ya cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Pero, sí. Está bien, pero eh, yo la verdad que les transmito esta, esta, no digo preocupación, pero esta duda, ¿hay algún espacio que diga, este sí está seguro entre los A mí me parece que no, no sé ustedes qué piensan. No, totalmente de acuerdo, Gustavo. No, no, totalmente no, no, de acuerdo. No, Uno puede no. tener más simpatía por juntos por el cambio y por por seguro por, por, en el caso mío. Pero realmente eh, eh, está, eh, no está bien que falta falta falta falta el cierre de listas, las fórmulas. Recordemos que el, el actual presidente fue informado, a, a, creo que en mayo, no fue que en, en esa época, sí. creo. Eh, y, y se dio vuelta todo ahí, qué sé yo, tal vez ahora puede haber alguna sorpresa que nadie esté, y, nadie, nadie ausito, la tenga a dar. Espero un auxilio del fondo, un milagro mira eh. eso eh, no lo descarto pero tampoco creo que el fondo se venga a adelantar eh, la cantidad de dinero que está esperando o reclamando o deseando el gobierno tal vez le pueda dar alguna ayudita como para para ir este, acompañando el recorrido hasta las elecciones, pero no creo ni de cerca que el, el Fondo Monetario esté dispuesto a eh, desembolsar mil millones de dólares y tampoco veo que el gobierno quiera hacer una gran devaluación como que justifique ese desembolso del Fondo Monetario que obviamente como cualquiera diría, no te puedo prestar yo, eh, para que vos vendas a 200 lo que, o 230 lo que en el mercado se está pagando el doble. No no tiene ninguna lógica eh, acompañar ese tipo de, de operación. Así que por ese lado me parece no no veo muchas posibilidades de que el fondo eh, le dé una buena noticia a este gobierno. Tampoco, tal vez vale, no igual. le va a soltar la mano y seguirá acompañando con declaraciones de que seguimos trabajando, muy consustanciados, lo de siempre, nada, nada que nos sorprenda. La mala, la mala noticia, igual, la doy, igual ha sonado el gong. Son ha sonado las 7 de la, siete la niño, tarde, ahí está. Las 7 no de la tarde, la hora que te no la grande se se por el mundo campañales Muchas gracias, Gustavo. Ovaldo, Ovaldo, Gustavo un abrazo, Gustavo, un abrazo no grande, eh. Osvaldo y Gustavo.